Todo perdí por culpa de piratas, traje y corbata. Asaltaron mi barco con mentiras y engaños y robaron los cofres que dentro escondí Estaba sobre un tablón de madera desgastada, tras la espalda Una espada afilada me obligaba a firmar Y ahora ya no quedan malos Con patas de palo y ojos de cristal Cambiaron a traje y corbata Sonrisa superficial Por alguna razón me engañaron Está lleno de multas y letras Que no puedo pagar Estoy ahogada Ojos de cristal cambiaron a traje y corbata y a sonrisa superficial. Por alguna razón me engañaron, te perdiendo...